Hola chicos, ¿qué tal cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video. Soy Carlos Vallejo del canal de TinoShare Spanish y el día de hoy les voy a enseñar a cómo pueden ustedes desbloquear su teléfono Motorola de una manera súper fácil y súper sencilla. Así que sin más, comencemos. Bueno chicos, en este caso para desbloquear nuestro teléfono Motorola vamos a utilizar nuestro programa llamado TinoShare for UK for Android, el cual estará en la descripción del video. Lo descargamos, lo instalamos, obtenemos y registramos la licencia y lo ejecutamos como administrador. Aquí como se pueden dar cuenta el programa nos da dos opciones, podemos quitar el bloqueo de Google FRP ¿okay? y también podemos quitar el bloqueo de pantalla. Esta es la opción que nos interesa, para eso le damos clic allí. Tenemos dos funciones, que en este caso sería quitar el bloqueo de pantalla en donde vamos a perder toda la información, todos los datos y tenemos una segunda opción que dice quitar bloqueo de pantalla sin perder los datos pero esta función es exclusiva para algunos equipos de Samsung si nosotros previamente hemos hecho copia de seguridad en nuestra Motorola la vamos a poder recuperar sin ningún problema posteriormente le damos clic a esta opción una vez que el programa de You Key for Android detecte el dispositivo, le damos clic acá a donde dice quitar ahora para quitar ese bloqueo. Luego nos va a indicar que se ahorra la información, le damos clic al botón sí para continuar y aquí va a recuperar la información necesaria para poder continuar con el proceso. En este caso, según el dispositivo que nosotros tengamos, Vamos a necesitar colocar dicho dispositivo en el modo recovery, en el modo recuperación, para continuar con los siguientes pasos. Ahora, recuerden que nosotros estamos utilizando este dispositivo como ejemplo, pero el proceso es igual en los equipos de Motorola. Lo importante es que nosotros visualicemos las instrucciones del programa llamado TinoShare for UK for Android para continuar con el proceso. Lo primero que tenemos que hacer en este caso es apagar el dispositivo tal cual como nos lo indica el programa aquí tenemos nuestro dispositivo bloqueado vamos a presionar en este caso el botón de encendido y apagado vamos a apagar el dispositivo y esperamos a que el dispositivo se apague en su totalidad una vez que el dispositivo esté apagado, vamos acá a presionar los botones físicos, como nos los indica el programa. Vamos a presionar el botón de encendido y apagado, vamos a presionar el botón de volumen arriba y vamos a presionar el botón de inicio al mismo tiempo. Esto lo vamos a presionar por unos segundos hasta que aparezca el logo de Samsung. Cuando aparezca el logo de Samsung automáticamente soltamos los botones y en teoría debemos entrar en el modo recuperación Super fácil y súper sencillo Bueno aquí como se pueden dar cuenta Nosotros podemos desplazarnos entre las distintas opciones Con los botones de volumen Volumen arriba y volumen abajo ¿okay? Y podemos aceptar en la opción seleccionada Presionando el botón de encendido y apagado Aquí lo importante es desplazarnos hasta la opción que dice Wipe Data Factory Reset Que de hecho esa opción se encuentra justo acá, entonces vamos a seleccionarla, vamos a bajar, ok, con los botones de volumen y vamos a seleccionar esa opción que dice Wipe Data Factory Reset, que en este caso es la tercera opción y le damos al botón de encendido y apagado para confirmar, a continuación nos va a mostrar este menú y tenemos que desplazarnos hasta la opción que dice Yes, ok, para confirmar, una vez seleccionada la opción le damos al botón de encendido y apagado y aquí como pueden observar se está reiniciando el dispositivo y ya en este caso ha finalizado ahora tenemos que reiniciar el dispositivo la seleccionamos reboot system now y le damos al botón de encendido y apagado y el dispositivo se va a reiniciar pero en este caso va a iniciar nuevamente el sistema y ya sería cuestión de esperar a que se reinicie para poderlo configurar nuevamente Acá nosotros hemos hecho todo este proceso Tal cual como nos lo indica el programa de TinoShare for UKI for Android Cuando le damos clic en siguiente Después de realizar todo el proceso Nos indica que, de que en este caso Se ha eliminado el bloqueo de la pantalla de inicio con éxito En nuestro Motorola Ya podemos cerrar el programa Y ya podemos finalizar el proceso en el dispositivo Con la configuración respectiva Y bueno chicos ya aquí simplemente configuramos el dispositivo Seleccionamos el idioma, la región, eh, seleccionamos una red Wi-Fi, nos conectamos a la red Wi-Fi, luego de conectarnos a la red Wi-Fi le damos en siguiente, aquí configuramos la fecha y la hora, ¿okay? ya luego de que se configure automáticamente le damos en siguiente, aquí vamos a aceptar los términos y condiciones, le damos en siguiente, aquí podemos configurar una cuenta de Google, en este caso no lo vamos a hacer le decimos ahora no, podemos activar los servicios de localización mejor conocidos como gps, aquí podemos colocarle el nombre del propietario del dispositivo aquí podemos iniciar sesión si lo deseamos en este caso vamos a omitir este proceso y listo le damos en finalizar y ya vamos a tener acceso nuevamente a nuestro dispositivo Motorola lo que sí es importante es que ya previamente hecho todo este proceso restauremos una copia de seguridad si queremos recuperar la información y lo otro que tenemos que tener en cuenta es volver a configurar un código de seguridad pero que en esta oportunidad sea fácil de recordar para nosotros y difícil de adivinar para los demás, sea un PIN, un patrón o bueno, lo que nosotros deseemos utilizar como código de seguridad Aquí estamos configurando un código y ya sería cuestión de bloquear el dispositivo Y cuando tengamos acceso nuevamente a él, poderlo desbloquear con el código que hemos configurado previamente Es súper fácil y súper sencillo, de esta manera podemos desbloquear lo que viene siendo cualquier Motorola Y bueno, yo el video se los dejo hasta acá, espero que les haya gustado No olviden apoyarnos con un like, un me gusta nos invitamos a que se suscriban a nuestro canal, Tina a los panes. O Soy sea, Carlos Vallejo. y vámonos pues, a